Esta parábola de Lázaro y el rico Epulón es una parábola que de verdad viene a hacernos cuestionar nuestra relación con el mundo, con las cosas, con el dinero. No significa que los que tienen dinero se van a condenar y los pobres todos se van a salvar. Significa que nuestra relación con el dinero y con los bienes tiene que ser siempre como un medio y no como un fin. Lázaro lo vivía así. Sabía que su destino no era aquí, que su destino era el cielo. Pero el rico epulón no lo vivía así, sino que sus riquezas eran su fin. ¿Cómo vives tú tu relación con tu dinero? No importa si tienes mucho o tienes poco. ¿Qué valor de verdad le das a tu dinero? Ojalá que el valor de un medio que te ayude, sí, a vivir bien aquí, sí, a ser feliz aquí, pero también ayudar a los demás. Que te ayude a darte cuenta de que este mundo es pasajero y de que lo único por lo cual vale la pena entregar la vida es el cielo mismo. Soy el padre Adolfo. Recen por mí, Dios rezo por ustedes. Bendiciones.